de participar en este evento, he tenido la suerte de oír a la maestra María Luisa Zorrilla, realmente me ha encantado su participación, me ha encantado la actitud de todos los asistentes de interés en lo que están haciendo y conocer este espacio es para mí muy muy importante y estoy segura que la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos cada vez va a ir más adelante y y realmente la vanguardia por lo que estoy viendo tiene tantas cosas importantes. Les deseo realmente lo mejor.